Estoy... No sé qué estoy. Me siento chistosa. Me siento que creo en las cosas en este momento. Estaba editando el video de... ¿Por qué odio septiembre? Que todavía no sé cómo le voy a llamar. pero que odio septiembre? Que va a ir antes que este. Y bueno, estoy aquí subiendo el video y estoy a un día de mi cumpleaños. O sea, el día anterior a... Que tenía planificado para grabar esto y me sale esta sugerencia de, de canción Ahora la cosa es que este está demasiado loco Aparentemente lo han subido el 28 de agosto Hoy estamos 11 de septiembre Y pues nada, estoy como loca porque ya voy viendo este video como tres veces Y es literalmente como me siento, como me he sentido todo este tiempo Y es la misma situación, que la man está celebrando su cumpleaños Rodeada de un montón de gente Y lo más chistoso es el calendario eh, yo sé que debe ser de otro mes o lo que sea pero en este momento estoy como que... Oh, sí, las sincronías. <risa> ah, me siento especial, me siento especial y... Y un poco ansiosa, me comenzó a dar ansiedad por pensar en mañana. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Es que yo soy de Panamira nomás. Soy yo. Literal, ese momento lo siento como eterno. Y BAM. Ya no puedo más, ya no puedo más con este video, literal Y siento que me obsesioné con esta canción y ya nada Las 5 y 37 de la mañana Mis vecinos estuvieron en fiesta toda la noche Parece que alguien también mi cumpleaños Y pues... Tengo el sueño muy liviano, no pude dormir. Y ahorita que se callaron, creo que lo voy a intentar. Uf, así que se altera un poco el plan de cumpleaños porque yo planeaba aprovechar el día entero y creo que voy a dormirme en la mañana. Ya me desperté y literal siento mis ojos pesados. Es porque... Creo que no me saqué bien el maquillaje y necesito quitármelo. Voy a lavarme la cara. Voy a comenzar con la vaina del cumpleaños. Esta es como que la primera buena noticia porque me salió el loco y lo estoy interpretando como nuevos comienzos porque es mi cumpleaños. Entonces, esto simplemente me da bastante aliento y sé que las cosas nunca permanecen de la misma manera, ¿no? Todo cambia, todo transmuta y creo que estuve mucho tiempo esperando terminar un ciclo bastante largo. Y esto me alienta porque ya sé que el otro día me salió la muerte y ahora me salió el loco. Por lo que estoy, estoy bastante contenta al respecto. Entre mis planes de cumpleaños creo que el principal era el cambiar eh, mi vision board anterior. Porque... Lo hice hace exactamente un año Entonces manos a la obra Sé que hay personas que cuando van a hacer un nuevo vision board deciden poner imágenes totalmente nuevas diferentes a las que habían usado en el anterior vision board pero en mi caso decidí reciclar algunas de ellas porque hay cosas que aún están en proceso y realmente no me parecía muy coherente con el medio ambiente el imprimir imágenes parecidas teniendo imágenes que aún me sirven pero lo que sí hice fue como cambio radical eh, cambiar el color del marco de mi tablero del vision Earth. lo hice de negro porque voy a pintar en un futuro las paredes de mi casa así que creo que el negro quedaba muchísimo mejor durante el proceso del clip anterior me pedí mi almuerzo cumpleañero no sé si la sangre dicta la tendencia pero amo la comida italiana y los calzones son probablemente de mis platos favoritos según mi gusto y mi bolsillo la mejor calzonería de Quito es esta y justo tenían una promoción en la que te regalaban alfajores y como dice el dicho, barriga llena, corazón contento Mientras se secaba la pintura decidí meterme un momento al Animal Crossing y ver cómo estaba mi isla No había entrado en bastante tiempo y pues me llevé la sorpresa de que me estaban celebrando mi cumpleaños La verdad es que no sabía que esto pasaba en el Animal Crossing. O sea, no sé por qué no se me ocurrió porque creo que es algo bastante obvio. Y pues, qué lindo. Me parece un detalle bastante bonito. Y bueno, mis vecinos me hicieron romper una piñata en el juego, obviamente. Y la verdad es que no sabía cómo hacerlo, entonces me tomé un tiempo en descubrirlo. Creo que es ley que siempre están tres en, en las celebraciones de cumpleaños. Tres máximo en la casa. O sea, con, con tu personaje serían cuatro, ¿no? Pero bueno. Eh, la cosa es que los demás estaban afuera. Pero aún así pude darles unos cupcakes y ellos me dieron regalos y felicitaciones. Al igual que mi abuelita. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Tan, tan tan, tan! ¡Te estás poniendo viejita! ¡Te estás poniendo viejita! ¡Te estás poniendo viejita! Nadie lo puede negar nadie lo puede negar nadie lo puede negar Muy bien, bravo, bravo. Ahora sí te, te y ahí fue, ahí fue. El tiempo siguió pasando y yo bajé a casa. Me agarró la nostalgia y me puse a ver Sakura Card Captors. No me atrevo, no me atrevo. es que sí te veo, no sé qué decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo. Te daré, mi amor, solo a ti. Quiero volar. Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre. Yo te y no te dejaré porque te amo, te amo, te amo, mi amor. ¡Pam, pam, pam! Bajemos a la ciudad. Tranquilízate y relájate en la ciudad. Hay juegos y arte. Es demasiada presión. Así tú reventarás. Ven y decirte ya. ¡No, no, no. Entre lo que tenía planeado era hacerme un pequeño tatuaje Para recordarme que no puedo vivir pretendiendo ser perfecta siempre Pero no, la tinta está hiper mega seca Entonces... Ay, que... <risa> ya me tatuaré otro día Bueno Esto es tinta <risa> No sé por qué está así Yo realmente no me siento muy cómoda Con colores muy cálidos, como que digo fríos En mí Me siento que me resalta más las cosas de mi cara que no me gustan entonces voy a ver si logro calentar el morado <ríe> hacerle más rosado con un poco de magenta voy a hacerlo eh, en unas partes de magenta en otras partes dejarle como está y después de eso me pondré una máscara que me compré máscara para el pelo y ya básicamente lo que hice fue darme algunos mechones de magenta, más abajo de lo que estaba el morado. Y sí, la verdad siento que está mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Un poquito, poquito, poquito, poquito más cálido, pero está bien. Me gusta más. Mientras dejaba que el tinte actuara en mi cabello me puse a escribir cartas Cartas para las personas que amo Agradeciéndoles por haber estado siempre en mi vida y por todo lo que me han aportado La verdad creo que esta parte fue la más importante de este día Porque realmente me ayudó a valorar lo que tengo y por ende hacer que este día tan extrañamente traumático cambiara de enfoque. Además de escribir a otras personas, eh, escribí una carta para mí que pienso leerla el próximo año y ver cómo han cambiado las cosas. Mi mejor amigo me regaló este kit de la casa Stark de Game of Thrones. Y pues es la primera vez que lo uso y me las leí. Se quemó mucho, pero... Lo bueno es que el fuego no le hizo tanto daño a la carta. El sobre quedó un poco manchado, pero <ríe> es lo que hay. Y ya después de ducharme, realicé un ritual de cumpleaños. Y finalicé con un momento de spa. No grabé lo que decidí porque me puse a leer algunas cositas y a su vez me puse a ver un dorama. Así es como fue mi cumpleaños. Resultó mejor de lo que esperaba. Siento que todo lo que hice hoy valió la pena. Y espero de todo corazón por fin haber logrado terminar con este ciclo de odio hacia el aniversario en el que nací.